Sean bienvenidos a la segunda parte del taller El uso horario como un modelo matemático. En esta ocasión, para este segundo video, va, lo principal va a ser responder a las preguntas que se plantearon en el video anterior. Y si recordarán, a lo que se mostró en, en el video anterior fue este modelo de GeoGebra que modelaba la Tierra. Y también las preguntas que se plantearon fueron las siguientes. Acá pueden observar que son cuatro preguntas. Y para esta ocasión me acompañará el profesor Jaime, quien será, quien leerá las preguntas. Ok, profesor Sebastián. La primera pregunta dice, ¿cuántas zonas horarias atraviesa una persona que viaja hacia el este en avión desde Chile a Rusia? Ok, entonces para responder a esta pregunta, lo que nosotros vamos a hacer va a ser tomar este modelo que se planteó, este modelo de GeoGebra. Como podrán estar observando en pantalla, a continuación, a ver, acá. ¿Se está viendo, cierto, profesor? Sí, se está viendo. Ok. Acá tenemos un puntito rojo que indica una ciudad de Chile y un puntito azul que indica una ciudad de Rusia. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas zonas yo travieso si hago este viaje? En este caso, el viaje sería celeste. el este. Y para, para dar respuesta a esta pregunta, hay que simplemente contar los meridianos. Acá tenemos uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el último meridiano sería el de acá, el meridiano número 10. Entonces, respondiendo acá a la pregunta número 1, las zonas que uno atraviesa dejando desde Chile a Rusia, en el sentido yendo hacia el este, son 10. Ok. Dice la segunda pregunta. Además, si el viaje comienza un lunes a las 5 de la tarde y dura 31 horas, ¿qué día y a qué hora llegaría? Bueno, para responder a esta pregunta, uno tiene que tomar el dato de la pregunta anterior. Recordarán que viajando desde Chile a Rusia se revisan 10 zonas horarias. Entonces, en primer lugar, lo que uno hace es sumar la longitud del viaje, que son 31 horas, a el horario, al, la hora y día de partida. Entonces, si tenemos que se comienza el día lunes a las 5 de la tarde, el viaje dura 31 horas, lo cual, si lo descomponemos, corresponde a 24 horas más 7 horas, es decir, un día más 7 horas, nos va a dar que, pasadas 24 horas de este lunes a las 5 de la tarde, serían las 5 de la tarde del día martes. Y bueno, las 7 horas que faltan, tendríamos que son las 12 de la noche del día martes. Pero claro, acá solamente hemos sumado la longitud del viaje. Pero hay que hacer el ajuste horario, porque la pregunta es: ¿a qué día y a qué hora llegaría en Rusia? Entonces, sumando estas 10 zonas que uno atraviesa, nos da que llegaríamos el miércoles a las 10 de la mañana. Ahora vamos con la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice: ¿Qué sucedería si ese si se Aquí. realiza el mismo viaje, pero hacia el oeste? ¿Cuántas zonas horarias atravesaría? Nuevamente, para responder a esta pregunta, bueno, hay dos en realidad formas de dar respuesta a esta pregunta. La pregunta es muy similar a la pregunta número uno, pero en este caso el viaje no es hacia el este, no es en este sentido, sino que es en sentido contrario. Desde el puntito rojo acá, hacia Rusia, en el sentido contrario. Entonces, claro, nosotros podemos simplemente contar nuevamente, si contamos tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 acá ha roto el modelo 9, 10 11, 12, 13 y la última zona sería dada por el miriano 14 entonces vamos nuevamente con el PPT tenemos que son 14 zonas en sentido contrario pero claro, había otra manera de dar respuesta a esta pregunta sin ver el modelo. Y ella era teniendo en cuenta que el total de zonas son 24. Y sabemos que para un lado son 10. Entonces nosotros podemos inferir de alguna manera que hay una relación acá viajando desde el este hacia el oeste. En este caso, si sumamos 10 más 14 nos dará 24. Entonces siempre va a estar esta, esta relación o sintonía entre, entre los viajes hacia el este o el oeste, por ejemplo si dejáramos hacia otro país y atravesáramos 12 zonas, sabemos que en sentido contrario van a ser 12 también, porque 12 más 12 da 24. Y ahora vamos con la pregunta número 4. Ya, la pregunta número 4 y última dice, suponiendo que la Tierra poseyera 40 zonas horarias, ¿cuál sería el ángulo central de cada zona? Y segundo, ¿cuántas zonas atravesaría si se realizara ¿El mismo viaje? Como recordarán en el video anterior, para obtener el ángulo central de una zona donde había 24, lo que uno hacía era tomar el ángulo completo, los 360 grados, y dividirlo por el número de zonas horarias. Entonces acá, del mismo modo, siguiendo la misma lógica, tenemos que 360 grados dividido acá en las nuevas zonas que se indican, que son 40, nos da que el ángulo central de cada zona es igual a 9 grados. Y, para responder a la pregunta número 2, ¿cuántas zonas atravesaría si yo hago este viaje? En este caso, el viaje al que se hace referencia es de al este. Antes eran 10. Ahora, ¿cuántas serán? Bueno, acá nuevamente también hay dos maneras de dar respuesta a esta pregunta, que es viendo el modelo y también haciendo operaciones algebraicas. Por ejemplo, puesto que... En eh, la pregunta número 1, uno, uno atravesaba 10 zonas desde Chile a Rusia, tenemos que nuestro ángulo central tendrá una amplitud de 150 grados. 10 por 15, 150 grados. Y si tomamos este nuevo ángulo central dado por este viaje de Chile a Rusia y lo dividimos en la apertura acá de este nuevo modelo con 40 zonas, que es igual a 9 grados, nos va a dar 150 grados dividido en 9, lo cual da 16.6 periódicos. Pero claro, no pueden haber zonas uh, como con un cachito más, un cachito menos, porque por la definición de este modelo, cada zona es igual entre sí. Entonces hay que asumir un número entero. Y para hacer esto, lo que uno hace es tomar este 16,6 periódico y lo aproxima a 17. Entonces las zonas que yo tengo en este supuesto modelo con 40 zonas son 17. Y como yo les decía, esto se puede comprobar viendo el GeoGebra nuevamente está acá en pantalla ¿cómo se puede comprobar esto? bueno, es sencillo, acá a la izquierda están los deslizadores y como les decía el M indica la cantidad de meridianos acá ya está M igual a 40 indica las 40 zonas y claro, acá no ha cambiado nada pero es porque nos falta cambiar el ángulo central que pueden ver que está igual a 15 grados, nosotros no queremos esto, queremos que esté igual a 9 Acá como voy achicando, ya verán que va cambiando. Entonces, si pongo yo mi alfa igual a 9, tengo acá las 40 zonas. Que era la suposición de la pregunta número 4. Y si yo cuento cuántas zonas yo atravieso, tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a rotar acá. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y la última son 17. Así que efectivamente esto es, esto es coherente con lo que yo les decía del de 150 grados dividido en 9. Y ya respondidas estas preguntas vamos ya a la última parte que surge luego de haber formalizado y definido cuál es la fórmula para obtener la longitud de un arco cualquiera que les le recuerdo que está acá en la parte superior derecha que es perímetro por el ángulo central sobre 360 grados. Así que si pudiera leer la pregunta, profesor. Como pregunta, dice: ¿Cuál es la medida del arco del viaje? Es claro, la de Chile a Rusia. ¿Cuál es la medida del arco del viaje? Si es que yo quiero hacer este viaje de Chile a Rusia, en, el, en este caso, al este, donde yo atravesaba 10 zonas. Como dato, también podrán encontrar acá en la parte de abajo que el radio de la Tierra es igual a 6.378 kilómetros. Así que con todos estos datos, yo puedo obtener cuántos kilómetros yo recorro de Chile a Rusia. En primer lugar, tenemos que el perímetro corresponde a 2 por pi por radio, y el radio es conocido. Entonces nos va a quedar que es 2 por pi por 6.378. Y por otro lado, si un uso horario tiene un ángulo central de 15 grados, y sé que yo desde Chile a Rusia atravieso 10, entonces mi ángulo central va a ser, como yo bien les decía, 10 por 15, 150 grados. Entonces mi alfa que yo voy a utilizar acá en la fórmula, va a ser 150 grados. Y con esta información, yo puedo ya plantear bien cuál es la fórmula. Acá tengo el perímetro, y acá tengo el ángulo central 10 por 15. Si yo multiplico esto, me va a dar 150 grados, y el perímetro me va a dar, 12.756 pi puesto que pi es un irracional la idea es operarlo al último para que no afecte tanto acá a, al resultado si multiplico ahora el numerador el perímetro por mi alfa me va a dar 1.913.400 pi kilómetros dividido en el 360 grados y si yo divido me va a quedar 5.315 pi kilómetros y ahora ya para tener una medida un poco más cercana a lo que uno, porque claro, uno si viaja acá, no sé, a Santiago, por ejemplo, uno no habla de, de pi kilómetros. Entonces, para ya hablar de kilómetros y eliminar el pi de esta expresión, multiplicamos y redondeamos. Entonces nos va a dar 16.698 kilómetros. Esa es la distancia que hay desde Chile a Rusia viajando hacia el este. Acá pueden ver el ángulo central, que es 150 grados, y lo que nosotros calculamos en este caso es este arco, que está de color rojo y, y punteado, por decirlo de alguna manera. Como observación, la distancia real extraída de Internet desde Chile a Rusia es 16.338 kilómetros. Pero, claro, yo sé que hacia el este eran 10 zonas, pero había otro caso, que yo viajara hacia el oeste. Y para hallar el, la longitud del arco, en ese caso, vamos con la siguiente pregunta. Y si quisiera realizar el viaje desde Chile a Rusia, pero viajando hacia el oeste, como dijo el profesor Sebastián, ¿cuál es la medida del arco del viaje? Acá nuevamente tenemos la fórmula, pero recuerdo que pi, que disculpen, el perímetro de la circunferencia es 2 por pi por r, y el radio sigue siendo el mismo ya que la Tierra tiene un radio definido, 6.378 kilómetros. Entonces, si vamos nuevamente con esto, tenemos el perímetro que sigue siendo igual, pero lo que cambiaría en este caso sería el ángulo central alfa. Como ahora tenemos que atravesamos desde Chile-Rusia a 14 zonas, mi ángulo central va a estar dado por el ángulo central de una zona en particular, que es 15, por la zona que yo reviso. 15 grados por 14 zonas da un ángulo alfa de 210 grados. Entonces, si yo Aplico esta mi fórmula. El perímetro, como podrán ver, sigue siendo el mismo. Mi ángulo central es 210 grados. Y eso dividido en 360 grados me da, acá lo que pueden ver, y ya está la división, da 7441 pi kilómetros. Lo cual aproximadamente da 23377 kilómetros. Al igual que si yo sé que hacia el este viajaba 10 zonas, la, lo que faltaba... El viaje hacia el otro lado era lo que falta para llegar a 24, que es 14. Si yo sumo, por ejemplo, el arco acá del viaje hacia el oeste, que es 7441 kilómetros, más el arco del viaje hacia el este, que es pi kilómetros, me va a dar el perímetro. 12756 pi. ¿Por qué? Porque en este caso estoy calculando este arco y en el caso del viaje hacia el oeste estaría calculando el arco que se encuentra acá abajo. Y como pueden ver acá gráficamente, la suma de estos dos arcos me entrega el perímetro de toda la circunferencia. Acá lo pueden ver, tenemos este arco que yo les indicaba y luego el otro arco. Bueno, con eso llegamos ya al final del taller, ya que hemos dado respuesta a todas las preguntas que se plantearon. Así que espero que hayan entendido la mayoría de lo que les indiqué. Así que. Nos veríamos para otra ocasión, que estén muy bien.